¡Ay, Dios Me pongo las pilas, la desabano en dos días, encerrado, a levantan en una feria, pues la merca salió buena, me hasta las orejas. he estado con amigos con un trago de gustito y la banda que se jale tocando corridos con que estarme más me la paso bien alegre la mañana se me viene más a la cima y ya me pego otra esquina, hay pa' que vayan ligar, Ya salieron otros cuernitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro en sabadito, enfiestado con amigos, con un trago de whisky. Y la banda que se jale, tocando corrido. Fue bien alegre